La madre apoyadora señores, versión 2 sucedió aquí hoy, la Dirección Nacional de Control de Drogas de la DNCD realizó amplios operativos a la mañana de este jueves en el sector San Martín, Rabo Chivo, el fiscal Chupani Chupani, así mismo, el Chupani quien participaba en la jornada dijo que este tipo de operativos seguirán realizándose constantemente ante la hora de la delincuencia que azota la ciudad eh, en medio de los operativos, una señora identificada como él criticó que a su hijo lo hayan apresado por asunto de droga y dijo, ¡él no roba! No, no, él roba. Ella dijo, él roba, no vende droga. <risa> Señores, vamos a ver el video de, de hoy. Pues, que yo digo que si él ha robado, yo digo si sí, él robó, pero él no vende droga. Ellos tienen que salir a buscar lo que venden droga. ¿Y qué es lo eh? Que hace? ¿Qué roba, ah. que natural para nadie es un secreto. Él roba. ¿Y por qué no tienen preso entonces? La dirección lo agarró para ya ¿La dirección? Sí. ¿Y qué le gusta robar a Roma? Todo lo que Haya. ¿Cuál, cuál es su nombre, mira? Él. El. Eh, de, de, de, de, ¿El nombre de este sector? San Martín. No. Señores, miren, miren, no, y le, y le dijo de todo la hija, mamá, no te pongas a hablando, caballá, y ella no quítate ahí, que yo defender al muchacho, que no vende droga, señores, eh, miren ahí la, eh, la madre de Hollywood, dice, perro. ahí está la señora, hoy hubo un amplio operativo en toda la ciudad, eh, eh, siendo guagua, habían como 40 de la dirección, y ahí se llevaron el joven. si usted lo, No lo enfocaron ahí joven, pero si usted había visto visto, usted se lo lleva, que no es policía. Porque usted sabe que a veces el perfil de la persona jala a los policías. Ahí está la doña que... Esto siempre sucede en los barrios, en los barrios más profundos de cada ciudad, que siempre sale una doña eh, defendiendo a cualquiera que, que se haya detenido. Y suerte tuvimos eh, tuvieron ellos que la doña no tira un lenguaraje de lo que ella, ella tiran, de eso de once y media a 12 de día, ¿eh? de, de, de esa letanía, picante. ¿eh? de pi, claro, picante, ¿eh? usted, mire, usted nunca que se, se han llevado a Villalobos, no se han llevado al perro a Gasoy y preso, la dirección. Es decir, que usted tiene que estar donde, donde el capitán lo vea. Usted tiene que mantenerse. Si usted no jode con eso, usted lo van a soltar de una vez. Porque imagínese usted, ¿qué usted hace al lado de un punto? Usted tiene que estar tranquilo. Entonces puso bruto ahí también para subirlo, subiendo de aire. Luego sube la chichigo, no va a despegar. Así mismo. No es burla, sino son cosas que pasan en, en el día a día del trabajo del reportero y del camarógrafo que tiene que ubicarse con todo eso. Y ahí estuvo el, el magistrado Chupani, el fiscal... Y dijo también que va, aparte a, a, a del operativo de eh, control de drogas eh, también va a ser eh, intrafamiliar, como la, en el caso de las mujeres y los maltratos. Pero también yo le pregunté a Chupani que si a, a los hombres que le dan también pueden poner querella Claro. No, a, mí me, a mí la mujer me da, yo una vez llamo la, la, toda la prensa, vamos una no. rueda de prensa a las tres, los golpes fueron a las 12. Los tigres empezaron a decir: No, que él es mamita, que el tipo es mamita y vaina. No, entonces, si no. él le devuelve no. un fuetazo. él no, no. no. Ya él a mí, es que no me hagan con esa. Eh, atención, mi esposa. Si usted intentó dar. No, si usted Cuidado. intentó darme, está presa porque yo le pongo su querella igualita. De una vez. Sabe que uno está lleno de amor y está medio frondoso. Ya siempre quieren aruñar a uno. Y que va, ah, no va a salir el video el domingo. <risa> ¡Aruñado! Un hombre que bienvenido, blanco. Eh. Eso es así, eso es así, señores. la madre, Claro, no, no, y la, la madre está diciendo, ella está desglosando. No, porque ella es honesta. ¿Eh? Ella, es ella, honesta. honesta. ella es honesta. Ella es honesta, la si madre. Si eso es por robo que lo buscan. Yo digo, ¿Eh? yo digo, está todo bien. Está todo bien, no. Ella dijo que sí. <risa> si es por robo, está todo bien, pero el muchacho claro. por droga no se lo pueden llevar. No, lo pueden llevar. Si es por, porque <risa> ella se roba cosita <risa> ella se roba su... <risa> es lo que hay ¿eh? lo que sea, es. una... está, una señora decente, ¿Qué? ¿Qué ¿Qué es? No es si es que honesta sí, sí, bueno, no es lo que hay es un florero que se sí, lleve. Claro, sí, no... lo que encuentro. ¿Qué es Yo ve la para haciendo esa pregunta. Es ¿Eh? Esto de ¿Qué? es lo que hay, no? <risa> <risa> Lo que aparezca, <risa> lo que aparezca. <risa> es decir que, que la madre está clara ya de lo que tiene y, y esperemos en Dios que cambien esos muchachos y no, no anden en la calle. Haciendo y deshaciendo. Eh, eh. Yo quiero que una llamadita 725 0505, -05, honesta o apoyadora, es eh, la señora. Eh, honesta eh. O claro, honesta sí. o apoyadora. 809 725 0505, -05, 809 725. -05. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. No, pues si quiere llamar a cualquier es, americano. 809 725 0505. -05 -05, <risa> Oye, no, ¿sabes qué? pero <risa> es bilingüe. Tengan <risa> o sea, cuidado. Señores, ahí, usted puede opinar si la madre es apoyadora o es honesta. Una vaina de ¿Eh? Porque... ¿Acá ¿Cuál es el ahora? Porque está allá. Porque veo que como ¿Qué que el está... máster está, <risa> está, está haciendo trampa. El máster, como que. Está haciendo trampa. Sí. Vamos, vamos a comunicarse. Hello, buenas. Hello. ¿Apoyadora Hello. honesta de la madre? No, no, ya fue clara, ya fue honesta. Honesta, sí, no, yo, pi el, yo pienso. De Samaná que te hablo. ¿De dónde? De, de Samaná, de Samaná. De Samaná, la gente nuestra de Samaná, que están okay. activos. Un saludo si por allá. la dirección allá. quiere droga, que venga esa Samaná, que aquí los puntos de droga no están... Bueno, están denunciando los puntos de droga esa Samaná, que vienen con pescado. ¿Qué? No droga. 8 725 0505 Estoy con tu y peje, una la droga no, esta semana. No. Eh, honesta o apoyadora. apoyadora es la madre. Pongo, Pueden poner el video ahí, nosotros hablarle arriba eh, para que ustedes. Puedan eh, compartir, mírenlo ahí. Sí, ella sí, sabe. Sí, él roba. Él roba. Él roba. Él roba. Si él roba. No el robo La otra fue, él <risa> <risa> <robamos> no robamos motor. Él nos robó motor, no. Quizá la señora, antes de que pase el suceso. Le estaban enseñando a esa señora. La señora y se quedó eh, con eso en el quedó Y se quedó ¿Es con verdad? eso. No, no. Oye, 725 0505 Hello, honesta o apoyadora. Buenas noches, Neto. ¿Cómo estás tú? Saludos, buenas, buenas, buenas noches para usted también. Es Julio César de Pimentel. De Pimentel. Está de noche, Pimentel. wow. <risa> no, dije, buenas <risa> tardes, dije buenas tardes, Neto. Dije buenas tardes. Tranquilo, <risa> Neto. Mira, yo te voy a decir una cosa a ti. Esa mujer yo la conozco tan sinvergüenza el hijo de ella como ella también ay, Entonces, ay, esa es, ay, no, oye bien, no. ese es, esa es lo mello de Rabo chivo, es una sinvergüenza porque es tú nada. crees que el hijo de ella que roba ella apoyando, pues sé si me voy decir así. Ella es lo que tiene que estar preso ah, junto con ella. Ah, Bendiciones gracias. Dios para ti, cuídate mucho. Gracias, gracias, ahí está. Ella está diciendo, ella El lado de es lo que roba. Sí, Pero, debe, eh, de, pero el, para qué roba? El gobierno, permiso, aparte de eso, el gobierno debe aclarar que está de noche en Pimentel. 809-725-0505. <ríe> Hay un cambio de horario por <ríe> ahí. Hay un cambio de horario. <ríe> cambio de horario. Cambio de horario. Eh, la mano fue Hipólito, no, que cambió el horario. Ah. También, el hombre el aquí. 809-725-0505. apoyadora honesta la doña. Eh, que dijo que su hijo roba no, cositas, que no, no, no, él no que aparezca. Eh. Que aparecieron la gente Sin hoy. ¿no? Sin mirarte para el lado. que se descuide. El equipo antinarcótico y que revise sus pertenencias. Claro, médico, a ver. Que a ver claro, claro, a ver. Sí. Entonces, fascinante. ¿Qué fue, eso? fue lo que pasó? 809-725-0505. Eh, comparta usted su opinión con nosotros en cuanto a este caso de la doña que dijo que su hijo no jode con droga. Hello, buenas. Buenas, buenas. Saludos. Ustedes recuerdan que hace, que hace un par de semanas que la gobernadora salió en la mesa que se iba, se iba a acabar aquí la delincuencia. Digo yo, bueno, ya si se jodieron los puntos de droga. La gobernadora le va a meter mano a todos esos puntos de droga. Y esa doña hace tiempo que está viviendo de robo de sus hijos. Eso es lo que está pasando, que vieja vagabunda se ha dedicado a apoyar a los hijos, ahora frera. Ey, ey, ey, No, tan picante, no, tan picante. No. Que hable ¿De eh, dónde? Dilo atento a ti. Sí, sí, ¿de dónde que hable, caballero? Se fue ya. Ah, pues quiere dejarle lío a uno. Eh? ¿Cómo es esto? Es de Hollywood. De es que a uno. Señores, vamos a dar una pausa y retornamos lo que es lo sosobroso. Tenemos a James hoy con Bien. el traductor.